Pues aquí estamos ahora mismo con Juan Antonio Rodríguez, que es maestro rural en Alpartín y además es granadino como este que les habla. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, pues aquí aquí andamos Pues con esta situación tan tan extraña ¿no? para todos y, y en algunos casos, pues fíjate, ah, ah, en fin... En fin, eh, por suerte hay gente como, como tú que está pensando y planeando a ver qué podemos hacer en, en situaciones como, como esta. Tú estás poniendo en marcha un proyecto muy bonito que se llama Libros que unen. Cuéntanos en qué consiste este proyecto. Sí, bueno, ahí en este caso estamos de, de promotores ¿no? con un grupo de, de gente. Esto surge del movimiento que hay de, de Frena la Curva que en un principio aparece como un repositorio de pues no sé, de esto que se esperaba, ¿no? de, de la gente de, la, de las acciones solidarias que pudiera pudiera tener, de, de, de compartir recursos, entonces aparece el repositorio, nosotros yo soy maestro rural en la provincia de Zaragoza, y vemos ese repositorio y aportamos también pues distintas actividades, la categoría de educación, pues de lo, que se, de lo que estamos haciendo nosotros con las niñas y niños del colegio y lo vamos subiendo ahí. Entonces ahí es donde le seguimos la pista a a la curva. Uh -huh. Y eh, también lanzan un, un mapa donde Tú te localizas pues con necesidades y ofrecimientos que puedes hacer. Entonces nosotros teníamos bien necesidades, por ejemplo, por alumnado que tenemos en brecha digital, para ver si podíamos conseguir wifi o dispositivos digitales para ello. O sea que también ahí estamos con, con fin a la curva ¿Sí? y surge el, el proyecto de desafíos comunes. Eh, que es un poco donde estamos metidos. Pero ya ahí, pues con, con la gente de Frenar la Curva, pues yo coincido también que estoy en una asociación de equipos directivos de infantil y primaria aquí en, en Aragón y vemos que eso, que hay que llegar al alumnado que está en brecha digital porque nos volcamos el profesorado, pues educar a distancia, pero sí. con plataformas digitales. Entonces, ¿qué ocurre con el alumnado más vulnerable que no tiene conexión a internet? Entonces, con frena la Curva, pues se monta un pilotaje en Zaragoza de llevar eh, material impreso con un grupo de voluntariados que ya estaba en marcha con las mascarillas. Pues eh, se le lleva a este alumnado pues material que, le, que prepara el profesorado del centro. Entonces, bueno, ahí ya empezamos un, una colaboración con, con la gente de Frena la Curva y ya se plantea que qué más podemos hacer, ¿no? De, de decir, bueno, y, venga, que tenemos ir voluntariado. Y se empieza a hablar como unos cuadernos de actividades y demás. Entonces ahí ya pues con los docentes vamos viendo que no que, que preparar material didáctico para un alumnado tan heterogéneo, pues que no, no se puede. Y surge la idea de, de mandar lecturas, libros a casa, ¿Sí? de modo que se pueda hacer tertulia literaria dialógica Porque en mi cole, por ejemplo, en, en una compañera de Alicia que está también, en otro pueblo de Real Navarro, en la provincia, pues también está haciendo tertulia literaria. Entonces ahí vemos que tenemos la oportunidad de, de establecer un vínculo, sobre todo emocional, ¿no? con el alumnado que está en, en casa. Eh, porque claro, si le mandamos ejercicio de matemática, pues igual es más difícil conectar con, con ellos. Sí, sí. Pero si le llevamos un, una lectura, pues a partir de ahí pues sí se puede establecer esa conexión. Y en eso consiste un poco libro, libros que unen, ¿no? en llevar un libro a, a casa de estos niños y niños y una tertulia, así que ya te este cuento más más detalles, ¿no? Pero eso sería un poco lo, lo, lo más resumido posible, claro, es decir, es como una especie de club de lectura que te lleva, te lleva, te facilita uh -huh. el libro, pero claro, ¿cómo hacéis esa tertulia? porque estamos hablando de, efectivamente claro. de esas dificultades y de esa brecha digital, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? sí, exacto. Entonces ahí surge desafíos comunes, que presentamos un proyecto que promueve el lab de laboratorio de innovación del gobierno de Aragón, el AERIPA, ¿no? la asociación que, en la que yo represento sí. y la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza con Alejandra Cortés, pues también está, establecemos ahí una colaboración ¿no? y lanzamos el proyecto dentro de los 140 proyectos que se presentan a frente a la curva, pues entra dentro de los 10 primeros y ahí pues esperamos contar bueno eh, pues con el apoyo por ejemplo de correo eh, para que lleguen tener en cuenta el, el objetivo diano la población que estamos que queremos llegar eh, a los 10.500 alumnos de alumnas de infantil bueno de infantil no de primaria de, de Aragón que ya reciben ayudas de material curricular porque están, pues, en fin, por debajo de unos ingresos y eso es lo que el Departamento de Educación, que también colaboramos con, con ellos, pues el, el, el objetivo de a esos niños y niñas pues llevarles un, un libro. Claro, este libro... Eh, no es un libro físico como tal, conocemos, no editado, sino que nos cogemos por la metodología de la historia literaria dialógica, pues intentamos que sea un clásico, literatura clásica, porque los clásicos no aportan valores universales que con esos valores son, bueno, esto es lo que ocurre no en un grupo de lectura, cuando uno coge un buen libro, pues te da pie a debatir, como el que ve una buena película, pues ahí claro. te da pie a debatir, si es mala, pues bueno, hace un comentario y ya está. Entonces, sí, pero si la ahí es puede da. hablar de 40 millones de temas, claro. Claro, por eso. Entiendo, sí, Entonces ten en cuenta que contamos ya una experiencia de los coles, de por ejemplo, en infantil estás dialogando sobre la odisea, entonces, claro, contextos adaptados para infantil, pero son valores universales que podemos hablar cuando se de la soledad, de en fin, de, de todo lo que va, va saliendo ¿no? en esas sí. lecturas. Claro, ahí nos planteamos entonces que tenemos que seleccionar eh, seis libros, o seleccionamos siete, uno para cada curso de primaria y el, para primaria tenemos, para primero de primaria tenemos dos, uno de, para no lectores y otro para lectores, entonces, y lo que intentamos es que el proyecto sea lo más accesible posible, y entonces nos vamos dentro de los clásicos con una colaboración también con Plena Inclusión, el, nos ponemos en contacto con Plena Inclusión Aragón, que ya teníamos relación desde el colegio con ellos, y les contamos el proyecto y rápidamente se, se animan, ¿no? Porque lo que haremos es, desde el principio, eso, que que el proyecto sea lo más accesible posible, y, y cogemos obras que ellos ya tienen literarias eh, adaptadas a lectura fácil. Y esas, pues lo que se van a hacer es maquetarlas en un formato que entendemos que debe ser eh, de bajo coste, porque la idea es eh, en un futuro, ¿no? cuando todo esto, bueno, que esto pase, es que ya estamos viendo que el curso que viene vamos a tener confinamientos también. O sea, que en un mm. momento u otro. O por lo pues, menos restricción zona, pues, de, de, de reuniones. Y siempre. hay que contactar. Exacto hay que contás con recursos para estos niños y estas niñas. Uh -huh. Entonces la idea es tener un repositorio en la en una página web donde estén los libros de modo que yo en mi pequeña escuela rural eh, o en Perú, o donde ahí en la pujarra, uh -huh. pues cualquiera se pueda descargar el libro, imprimirlo en un Cole, en un ayuntamiento a blanco y negro porque estamos hablando porque en fin que a tenemos lo básico. las condiciones. Uh -huh. que, claro. Entonces que te lo pueda imprimir que te busquen la vida para llevarlo a, a las niñas y niños, porque nosotros, por ejemplo, aquí en Alpartir, los alguaciles no están repartiendo material por, la, por las casas, con todas las medidas ¿no? de, sí. de, de, de sanitarias. Entonces, lo mismo, en este caso, estos libros lo, se van a imprimir con una empresa que está colaborando, con doctor, en fin, eh, se va a imprimir y con un convenio también con correo, pues se va a llevar por correo a todos los, los 10.500 niñas y niños. Y, paralelamente, se está preparando un grupo de voluntariado que se le va a formar en tertulia literaria dialógica, porque esto está también muy evidenciado científicamente, ¿no?, y cómo trabajas con su metodología en, en tertulia literaria. Y habrá un protocolo de cómo llamar a las familias. Entonces, las familias también pues se tendrán que, que reciban los libros, se tendrán que carta informativa eh, que se tendrán que apuntar para que los llamemos a, a casa para hacer ese seguimiento de la lectura. Claro, ahora estamos haciendo un pilotaje con un centro de Zaragoza y nos encontramos que, claro, que normalmente al, el, la, las niñas y niños que, re, que, no, que están en ayuda de materias curriculares pues, están en unas condiciones socioeconómicas pues y, y luego académicamente con dificultades de lectura y demás. Entonces nos dicen docentes, claro, pero si las mandamos en la zarilla de Tormes, por ejemplo, que creo que está para, para quinto de, de primaria, pero si es que si tiene dificultades lectoras, bueno, pues da igual, porque las llamadas se van a hacer por teléfono, que eso tiene todo el mundo. O Entonces sea, no se utiliza WhatsApp, ninguna plataforma digital, es por teléfono. No es videoconferencia, si el alumnado tiene dificultades, no, videoconferencia tampoco. Por eso porque... por eso digo que no hay videoconferencia, simplemente ah, la voz ah, sí, está claro, sí, sí exacto. Entonces, pues ahí se establece ese, ese, ese vínculo a partir de un libro, oye, pues, y ahí ya se acuerda, si van a leer hasta la, tal página, que le ha este capítulo, que, que tiene dificultades lectores, pues el propio voluntario, el docente, le da un párrafo con él. ...y hará un seguimiento... Adaptarse y sobre eso, pues, un poco ya había... a cada caso... ¿verdad? ...exacto... Uh -huh. ...y o, o comentamos las ilustraciones... ...porque tenemos un grupo de profesionales... ...de, de ilustradores de aquí de, de Aragón... ...como David o Alberto Gamón... ...en fin, que están ilustrando estos, estos libros... ...de modo que a casa llegue... ...un producto de la, de la mayor calidad posible... ...en cuanto a ilustración y, y texto... ...y maquetación... Uh -huh. ...y eh, a partir de ahí lo importante es generar eso... ...una tertulia con, el, con las niñas y niños hablando en este caso, de es la excusa de un libro pero eso nos llevará a hablar de la vida de claro. lo que está ocurriendo y darle entonces, pues como una conexión con la vida educativa, porque ahora mismo pues tenemos eso, estas niñas y niños en brecha digital, que necesitamos que no sea una brecha eh, insalvable, sino que estén ahí pues que vean que, que estamos pendientes de de estas niñas. Y sobre todo que vean que el mundo que está ahí fuera sigue funcionando y, y, que, y que sigue siendo su mundo, o sea, que no pierdan ese contacto, porque es como decimos aquí muchas veces, mm. mi niño tiene que estar ya harto de mí, <risa> estará deseando claro. hablar con otras personas que no sean yo, y entonces también eh, le Hoy ha dicho el lazarillo, ¿qué, el, ¿qué otra sí. obra estáis trabajando? Ah, pues mira, eh, son como sí no estamos trabajando con textos de, de dominio público porque claro cuando eh, hay unos que sí que tenemos de que ya están de, de lectura fácil entonces por ejemplo para primero primero de primaria no lector pues la bichuelas mágicas entonces hay que hacer una adaptación porque no es jack y la bichuelas mágicas cuando nos vamos a un texto de dominio público es periquín y las bichuelas mágicas <risa> claro, claro. entonces claro lo de Periquín, como que no ten en cuenta, pues que tienen que ser textos ya de dominio público, que hayan pasado sí. 80 años, eh, hay que tener en cuenta las traducciones y demás. Uh -huh. Y bueno, pues eso sería uno uno de ellos, que da más peso de ilustración, y se lleva doble, de ilustración, más como un algo ilustrado. Luego las fábulas de Sopo, para, para primero de primaria lectores, entonces pues fíjate, pues con las fábulas también te da mucho para, para poder establecer una, una tertulia. Uh -huh. Luego Don Quijote de la Mancha, lo tenemos para segundo de primaria, pero los tres primeros capítulos. Entonces, pues también queda ahí para, para contar. Lazarillo de Tormes para, para tercero de primaria, luego Leyendas de Bequez para cuarto de primaria, también llevamos un par de ellas, y luego el Principito para quinto, que ese ya lo teníamos adaptado de lectura fácil, y hay algunos que van en, en lectura fácil. Lectura fácil lo que hace, uh -huh. estamos con plena intuición que ya están adaptados pues, a, un, a un vocabulario más, más sencillo, pero no es solo el vocabulario, sino que tiene una serie de, de, de características, como el tipo de letra, el, la separación de párrafos, en fin, todo eso se ha tenido en cuenta, pero lo más importante es que esos libros luego están validados por eh, gente con distintas capacidades. O sea, esos ese libros se lo pasan a alguien que tiene una discapacidad intelectual y entonces se, comp se valida, si lo entiende o no lo entiende y si no, se le da otra vuelta mm. es que hay dos formas que porque sea de, el libro low no significa parte. que está hecho de forma rápida y a la primera, claro. sino que es algo que está sí, bueno, muy trabajado es. y... exacto, ahora estamos a contrarreloj con sí. los libros que de dominio público, claro. estos de, de, de plena inclusión, ya los tenemos entonces hay que adaptarlos a la maquetación y los de dominio público, bueno, pues vamos a hacerlo lo más digno posible, siguiendo unas características que... Una, es un formato que no ha pasado a Plena Inclusión, pero la idea sería pues, que ojalá este proyecto en un futuro pues, contara con el respaldo de alguna institución, alguna entidad, que dijera, oye, estos textos vamos a pasarlos también a, a Plena Inclusión. Entonces, vaya, lectura fácil, perdón. Sí. Y entonces ya pues, que hiciera un trabajo, pues, claro, es que tener en cuenta que eso es una edición de un libro, como si fuera una traducción, que hay revisiones, vuelta otra vez, A, ver en fin. Eso sería lo ideal. De modo que tuviéramos un repositorio de, de libros en lectura fácil, eh, accesible a todo a todo el mundo mundial de, de, estamos hablando del mundo hispanoamericano. Claro, que ¿no? esto que sea sea hacerle... aplicable por ejemplo pues a cualquier pueblo de aquí en Alpujarra como tú has dicho de cualquier zona de, uh -huh. de España o de Iberoamérica claro claro, claro, exacto y como estamos hablando de, de textos clásicos que los conoce eh, todo el mundo pues no estamos hablando de leyendas por ejemplo en fin de uh -huh. de una comarca sino que son eso sí, no, eh, no, es, no, no es ¿no? local uh -huh. Claro, entonces eso es un poco todo lo que hemos ido pensando en durante durante el proyecto para lanzarlo. Y ahí estamos, pues fíjate, pues, un grupo de, de difusión, otro de adaptación, el grupo de ilustración, los de maquetación, el de impresión, <risa> que ya la que se ha montado, pues hay 30 o 40 personas que no nos conocíamos de nada, sí, entonces también. pues ahí hemos empezado a funcionar. Y es, la, la, la, es lo, lo potente ¿no? de la innovación social, que, que la gente que se suma a este proyecto es para eso, para sumar ante cualquier dificultad pues va surgiendo eh, pues respuestas que te permiten avanzar. Oye Juan Antonio, muchísimas gracias por explicarnos de qué va este proyecto y enhorabuena también porque yo creo que ya es un éxito de todas formas el, el, el hecho de conseguir que toda esa gente trabaje en un proyecto yo creo tan bonito como este que nos cuenta estos libros que unen pues ya es, es un éxito así que por esa parte vaya también nuestra enhorabuena y, y un abrazo desde la distancia Juan Antonio Rodríguez. Nada, pues muchas gracias a vosotros por hacer eco de por este proyecto. Y en fin, a ver, no sabemos el alcance que tiene porque estas cosas las he echa a rodar, entonces intentamos eso, que sea lo más accesible posible y siempre pensando en el alumnado más, más vulnerable. ¿no? Así que en ello, en ello estamos. Muchas gracias. Ánimo y muchas gracias a ti también, Juan Antonio. Hasta la próxima. Gracias, gracias.